Hola, mi nombre es Julián, esto Me Encanta Cantarte y hoy te voy a mostrar algunos instrumentos que te pueden llegar a sorprender. ¿Vamos? Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar me encanta. Este instrumento que tenés acá parece a nuestra flauta dulce, pero es un poco más chica de tamaño y se llama flauta sopranina. O flautín, también lo conocen a veces. ¿Qué te parece? ¿Sonará más grave o más agudo? Vamos a probar. Tiene notas más agudas. Empieza en un Fa. Quiere decir que esta flautita empieza en ese Fa y se va por toda la escala del Fa hacia los agudos. Es un instrumento que se consigue, fíjate que este es de plástico, hay de madera también, muy lindos, muy fácil de tocar porque la licitación es la misma de una flauta dulce. Y ahora te voy a presentar dos instrumentos familiares entre sí, pero con algunas diferencias. Este me lo regaló mi abuelo, lo heredé de mi abuelo José, al que no conocí lo heredé a través de mi abuela y tiene 100 años, armónica se llama de origen alemana, fíjense que tiene dos celdas, dos líneas de celdas, a esto se le llama así, y se sopla para que suene. Lo que tiene interesante la armónica es que produce sonidos soplando y aspirando. Ahora te voy a mostrar un pariente de esta que es muy simpática y que es mucho más fácil de tocar y la puedes conseguir por ahí que te la regalen o oh, en la escuela. Esta es igual a la otra nada más que mucho más chiquitita. Bueno, a esta se le llama armónica blusera de blues o diatónica. Después les dejo abajo para que la miren. Tiene unos numeritos acá de 1 numerado del 1 al 10. También tiene un sonido para adentro y uno para afuera ahí le agarré el reves produce un montón de efectos copada porque se pueden hacer un montón de canciones conocidas y componer las propias esto fue todo por hoy esto es me encanta cantarte, mi nombre es Julián acá te puedes suscribir a un montón de videos más acá tenés las novedades dale a la campanita que está acá casi para que te lleguen las novedades y nos vemos miércoles y sábados hasta la próxima